El impacto epidemiológico a nivel mundial es bastante importante. Ahora mismo, la población mundial que sufre de diabetes se calcula que está en 425 millones de habitantes. Sabiendo ustedes que por cada paciente que está diagnosticado de diabetes, hay uno por lo menos sin diagnosticar. La diabetes, eh, le voy a dar un dato que es sorprendente. En gastos de diabetes a nivel mundial, en el año 2017 se gastaron en esta enfermedad 725 mil millones de dólares, lo que es igual o superior, eh, lo que es superior a lo que serían los gastos de defensa de los ministerios de Estados Unidos, de América y de China. Hay que decir que es extraordinario el costo eh, y la diabetes a nivel de enfermedades este, secundarias, crónicas, como son eh, el problema renal, eh, la insuficiencia renal crónica, el problema de retinopatía, o sea la afectación de los ojos, la diabetes ocupa el, el número uno en ceguera en el mundo. Eh, pérdida de miembros eh, por amputación, es decir, es un problema de una gran trascendencia que produce mucho daño social, un alto costo social y un gran impacto en la familia. En la República Dominicana eh, la diabetes ahora se está diagnosticando mucho más después que tenemos la universalización de la, de la universalización de la seguridad social, porque se hace a más pacientes, se le hace este su screen, se le hace su análisis de glicemia. Se calcula que la población, hablan de 13.5, yo pienso que no, que ese no es el, el promedio en República Dominicana. En República Dominicana el promedio puede estar alrededor de 9.5 a 10%, que es más o menos la media a nivel mundial. ¿Qué está produciendo este incremento? En la diabetes? El problema, el, bueno, hay, primero vamos a definir qué es diabetes. La diabetes es un síndrome que se produce por un déficit real o relativo de insulina en sangre. Real cuando usted no produce insulina, como en la diabetes tipo 1, y relativo como en la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se da en el adulto, en el obeso, eh, este, que, la, que hay insulina en sangre, pero no funciona adecuado, adecuadamente, porque la insulina no entra dentro de la célula para poder metabolizar y convertir en energía la glucosa. Porque todo lo que usted se come se convierte finalmente en azúcar, en glucosa. Entonces, visto así, hay una conexión directa entre los hábitos alimenticios este, y, y la diabetes. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos a nivel mundial y sobre todo en República Dominicana en los malos hábitos alimenticios sobre todo en toda la región de Latinoamérica eh, que tenemos hábitos bastante hipercalóricos se está estableciendo que los alimentos tengan el esticado, en, la, en la etiqueta en la, el número de calorías a fin de evitarla e inclusive hay países que están limitando y están poniendo leyes eh, con respecto a las a las bebidas azucaradas, este, para intentar de que los niños consuman menos Coca-Cola, menos refrescos, menos jugos procesados, eh, menos chocolate, eh, menos dulces, menos golosinas, a fin de evitar esto. Este pasar? año de 2019 ha sido dedicado a Protege a tu Familia, la Organización Mundial de la Salud la Federación Interamericana de Diabetes establecieron este año Protege a tu Familia. Proteger a su familia es darle una alimentación sana, es estimular a que las personas hagan ejercicio y lleven una vida sana. Yo quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para pedir que la República Dominicana debe implementar políticas públicas en beneficio de los pacientes diabéticos ya que la canasta que la seguridad social este, nos brinda es muy limitada para los pacientes y la cobertura no es tan amplia. Nosotros necesitamos una cobertura que cubra las insulinas, que cubra los medicamentos de última generación. Yo les puedo decir a ustedes que ahora tenemos medicamentos fantásticos para la diabetes. Por ejemplo, los inhibidores de la SGLT2, que son aquellos que permiten que los pacientes diabéticos eliminen glucosa por su orina este, sin tener que interactuar con el aspecto de la insulina es una, una función extra pancreática es maravilloso, pero también tenemos los inhibidores de la DPP4 y estos medicamentos nunca, así como también las insulinas de última generación como son las insulinas análogas y las que son ultralentas este, y así como también los GLP, inhibidores de la GLP1 necesitamos Necesitamos eh, políticas públicas para que puedan cubrir estos medicamentos que no están al alcance de la gran mayoría.